Bienvenidos a todos, eh, estamos comenzando lo que es la campaña número 25 como ustedes saben y tenemos una gran variedad de catálogos, folletines y su catálogo regular de campaña con muchísimas ofertas y también tenemos los libros del que hay de nuevo. Hoy día vamos a comenzar explorando los especiales como siempre porque es la parte que más me gusta donde todas las clientas compran más y pagan menos, así que vamos a comenzar eh, mostrándole los especiales que tenemos para que puedan tomarle mucha ventaja a esta, a esta super temporada de ofertas y que puedan eh, ir comprando poco a poco los regalos para su familia, ¿Qué les parece si comenzamos hablando de maquillaje donde vienen dos piezas de producto por el precio de uno, imagínense un pestañol con un labial por 9 dólares esa es una super oferta que no pueden perder, también tenemos lo que es una fragancia con una mini fragancia por 14.50 en las dos versiones que son una de las más populares. Así que esa tenemos que tomarle mucha ventaja. Aquí está algo que no pueden dejar perder, chicas. Así que imagínense eh, estos que por lo regular están a 2 por 26 en el catálogo regular. Ahorita vienen dos piezas de producto por 10 dólares con 50 centavos. Wow, chicas, yo eh, en lo personal, cuando vi esta oferta eh, me encantó y de hecho ya, ya reservé lo que son eh, algunas de ellas porque a este precio está fantástica esta oferta. Así que he de sacarle mucha, mucha ventaja. También para los caballeros, no dejen pasar dos fragancias por el precio de 21 dólares. El, el Faraway Aloha está $12,99. También he de tomarle muchísima ventaja. Bueno, hablemos de consentir la piel. ¿Qué les parece una bubble bath con una crema para el cuerpo por $9 dólares o dos piezas un aceite y una crema para las manos por $12.99? Estas ofertas están muy buenas y no, deje, no debemos dejar pasarlas porque... Recuerden que estos libritos son los que tenemos que enseñarle al cliente para que se emocione y vea los precios y compre más y gaste menos y nosotros podamos hacer lo que es la venta de la campaña, cerrar exitosa una venta. Así que a las que les gusta la mascarilla, esta oferta se las quiero recomendar porque viene la mascarilla. A new eh, dorada, verdad Más eh, un gel limpiador Y una crema reafirmante Todo esto por $17.99 Déjenme contarles que solamente Esta crema cuando no está en oferta Vale los $30 Así que deben aprovechar esta oferta Porque está buenísima Esas son cosas que no pasan Todos los días Ahora tenemos también lo que es la joyería En este folletín donde ustedes pueden ver Precios bastante bonitos Y la joyería también está muy fina y muy bonita, no pueden dejar pasar, esta super oferta a todas las chicas que les gustan hacer tutoriales o se cuidan su piel después de haber usado el maquillaje diario, pueden utilizar las toallitas o la crema desmaquillante, verdad, y o el spray, eh, fijador de spray, verdad, del de, fijador de maquillaje, esto está buenísimo para eh, cuando usted termina de maquillarse, lo reafirma con este, este spray. Así que todo esto por 10 dólares, si usted está inscrita, todo esto ya sabe, 6 dólares para usted. Así que tómale muchísima ventaja. ¿Qué les parece si pasamos a este otro folletín donde ustedes van a ver otras ofertas? Igual de buenas o mejores. ¿Qué les parece tres productos por $18.99? Eh, aceite para el cuerpo, gel de baño y crema perfumada. Tres piezas que regularmente usted estaría pagando únicamente por este. Serían $24, pero está pagando $18.99 por este. Más el descuento de representante. Esto no podemos descuidar. Eh, y, este, y, y también quiero regresar aquí porque tenemos crema depiladora y crema removedor de vello facial. ¿Qué les parece? Dos piezas por $7.99. El precio de esta prácticamente es de $10 una sola, pero en oferta vienen estas dos por $7.99. Así que esta, a la clienta que le gusta re remover el vello facial, eh, pues esta es la oferta que hay que ofrecerle, ¿verdad? También tenemos tres piezas de producto por un precio súper rebajado. Como les digo, estos folletines, me encanta hablar de ellos porque son donde usted compra más por menos Si le gusta el cuidado de sus pies ¿Qué les parece? Spray refrescante para los pies Más el, el, la crema este, revitalizante, humectante de noche Más una crema de mano por $9.99 Al igual acá, usted si tiene los talones agrietados O dolor en las piernas O la resequedad en las manos Pues este es el set que le conviene Y también sin olvidar consentirse ¿verdad? Si le gustan las bubbles a la hora de bañarse 3 bubble bath por 16,99 centavos. Así que vamos a, vamos a aprovechar todas estas ofertas para que ustedes eh, vean, ¿verdad? Que comprando más paga menos y usted incremente más su ganancia. Esta súper oferta, todas me gustan, pero me encanta más esta. ¿Saben por qué? Porque esta es la que sirve para eh, minimizar las ojeras. La, las toallitas limpiadoras más una crema eh, de día anillo todo esto por $27, solamente esta cuesta $30 así que también tenemos esta otra acá, la misma crema como pueden ver más la crema reafirmante Thermafirm, dos productos por $32.99 solo ella cuesta $32.99 pero aquí lleva un combo muy bonito para que lo aproveche y los labios no deben descuidarlos también un acondicionador con vitamina C más su crema protector de 50 por $21,99. A ver, chicas, ¿cuántas me van a ordenar? Coméntenlo porque realmente es donde ustedes tienen que tomarle muchísima ventaja eh, para esta campaña. ¿Qué les parece también que en este librito viene el Haiku con la crema del cuerpo por $15,50? Hay ofertas increíbles. Imagínense, tres piezas de producto por $12. Usted escoge el que quiere y también... Para los caballeros, ¿qué les parece? El Mesmerize de hombre con el gel de baño y el desodorante por $15, el Black Sweat por $16, el Prime por $15.99 y dos super, super fragancias de caballero por $18, dólares más el descuento de representantes. Acuérdense, como representantes tenemos el 40% nivel de ganancia y entre más usted vende, más usted gana. Así que ahora es el momento de que usted se inscriba. Si no lo ha hecho porque usted puede ganar o ahorrar el 40% de todo lo que está en estos libritos. ¿Está buscando regalos de Navidad? Este es el momento. ¿Está buscando un ingreso extra? Este es el momento de que usted haga sus números, haga su plan y comience a formar su propio negocio. También tenemos, eh, ustedes saben que las cajas A normalmente cuestan 10 dólares si usted compra 40. Bueno, aquí usted la puede comprar sin la obligación, de compra les recomiendo en especial esta porque trae la crema para las ojeras un, una plantilla para sus cejas un cepillo para sus cejas más un delineador por 18 dólares imagínense está muy bonito crema para las ojeras un delineador plantilla con cepillo para las cejas así que usted puede pagar únicamente 18 dólares y bueno ustedes saben que si se compra por separado pues le viene a costar casi 30 dólares pero está pagando 18 o sea están a mitad de precio también tenemos eh, esta otra que me gusta esta es la que trae retinol para corregir las líneas de expresión eso está muy bueno y bueno es que todas están bonitas pero a mí me las que más me traen son esas dos verdad así que es de aprovecharlo y también dos piezas de maquillaje por 6 dólares chicas una mini sombra con un, con un pincel aplicador solo él cuesta 8 dólares pero le les trae esta super oferta de la sombra con el pincel por 6 dólares y esa no pueden dejar pasar pasemos al libro que más me interesa que quiero que conozcan este fitting eh, está está buenísimo porque este les trae las liquidaciones como les digo las liquidaciones de los productos por época, imagínense, todo lo que hemos tenido en primavera, verano y otoño, pues ya lo estamos liquidando con un 40% de descuento, más su descuento de representante, chicas. Así que miren, todos estos bellos eh, diseños están buenísimos, eh, vienen sandalias, si usted eh, compra para mandarle a sus familiares para la Navidad, puede comprar, puede mandarlo, eh, también usted puede comprar para, para su uso propio. Realmente hay bastantes cosas que han estado... A precios mucho más elevados en su momento y vienen acá. Como por ejemplo, este reloj eh, valorado en 100 dólares, usted está pagando 39,99. Eh, y aquí, este es un vivo ejemplo. Este reloj eh, ya no está disponible porque al precio que venía, todo el mundo lo compró. Imagínense, valía 100 y de 100 bajó a 39. Muchas lo compraron y ya se agotó. Este libro, si ustedes se fijan, este son liquidaciones, significa que hasta que duran las existencias. Por eso cuando vea algo, encárguelo a tiempo porque de lo contrario se quedará sin él. Estos relojes valorados en 49.99 justo ahora están a 9.99. Están preciosos. Usted puede comprarse con 20 dólares, puede comprarse dos, Usted puede comprar el plateado y el dorado. También a las que les gusta... Eh, algo religioso. Este ya se agotó lastimosamente, como pueden ver. Bueno, ese estaba bonito porque les hubiera servido para un regalo para alguien. Así que cuando vean estas ofertas, sean eh, ordenenlas. Eh, Sáquenle provecho a su tienda en línea porque saben ustedes que en su tienda en línea con el mínimo de 40 tienen envío gratis también, ¿verdad? Así que bueno, espero que, que lo hayan leído y si no, pues qué bueno que se los estoy diciendo para que le saquen provecho. Estos bellos aretes, como pueden ver aquí. Valían $14.99, ahora vienen a $7.99 más el descuento de ustedes. Así que es bueno revisar estos libritos. Este venía a $59.99, ahorita está a $19.99 más el descuento suyo, chicas. Así que como les digo, todas estas piezas de joyería han sido con precios más elevados en su momento y ahora vienen a un precio irresistible. Así que hoy más que nunca les recomiendo revisarlo. Eh, porque si usted se inscribió para uso propio, este es el libro que le corresponde revisar todo el tiempo para que le saque un doble provecho si usted se inscribió para vender este es el libro que le recomiendo para que duplique sus ganancias, como pueden ver, hay mucho producto del que usted es fácil que se enamore para uso propio o para venta, así que bueno, imagínense maquillaje chicas, algo que vale 11, viene a 4.99 las perlitas que tanto les gusta vienen a 5.99 más más su descuento así que pero si usted solamente es un cliente usted pagará 599 más el impuesto así que pagará casi como los eh, casi los 7 dólares por esto verdad pero sin embargo está buenísima la oferta pero si le encanta comprar para usted mejor la invito a que se inscriba comente en este en este vídeo si le interesa para darle información gratis y ahora como ustedes vamos a ver aquí voy a enseñarles el libro del demo así que mucha atención eh, a mis queridas amigas, representantes y colegas, el libro del demo nos trae eh, varias cosas nuevas, son solo que viene más adelante. Como ustedes pueden ver acá, viene joyería donde ustedes pueden comprar a precio de mayoreo, aunque sea para uso propio. Es decir, usted va a lucir bella y miren qué bonito se ve la colección, sus aretes, su, su reloj. El reloj está precioso, pueden tomarle muchísima ventaja a estos libros del demo. Así que bueno, les gusta el cuidado de la piel y les ha encantado la línea de Heads, Fusion. Les recomiendo revisarlo porque aquí viene la indicación para qué es cada crema y ustedes de esa manera pueden aprender y educarse un poquito mejor cómo utilizarlo o cómo recomendárselo a su cliente, ¿verdad? Así que mucho ojo con esto viene una gran oferta de desodorantes que no pueden dejar pasar chicas todos ellos están disponibles no hay límite puede pedir los que usted quiera así que llámele a ese mejor cliente que compra eh, por, por cantidad los desodorantes porque vienen súper súper baratos también las cremas de mano así que eh, ahora no dejen pasar esa eh, oportunidad este, y usted si se quiere inscribir para comprar por mayor bien puede porque ahora es cuando le va a sacar provecho a estar inscrito. Bueno, hablemos de muestras y hablemos de caballeros. También tenemos ofertas en el libro del demo para los caballeros. Así que esa es una de las ventajas de ser representantes. Vamos a ver ahora el libro, eh, el siguiente libro del demo, donde vienen cosas para los niños. Así que mucha atención a las mamis. Vienen pijamitas, vienen... Eh, Peluches, eh, pantuflas, eh, adornitos para sus niños así que puede ir comprando lo que es eh, sus regalitos para esta época. Viene joyería, collares con los aretes, están muy bonitos. La campaña 25 le trae bastantes cosas buenas eh, y hermosas así que como usted puede ver puede hacer su propia colección ofrezca a esa amiga que usted ve que le gusta la joyería este reloj no dejen de, de pasar eh, desapercibido porque está buenísimo lo pueden combinar con este collar que está precioso y este también usted eh, puede aprovechar todas las ofertas de la línea anti pollution que bueno ustedes saben es una línea nueva del cuidado de la piel y pues el cuidado del cuerpo también no podemos dejarlo atrás de mencionar. Vienen aceites y cremas con olor a coco muy bonito, especialmente para consentirse. Bueno, también les viene la colección de Skin So Soft. Cremas, mousse, uh, vienen los gel de baño, el aceite. Bueno, viene toda la colección para consentirse a usted misma. Y bueno, como aquí pueden ver, vienen la, las cuatro mini fragancias. De, de perfume que pueden ustedes aprovechar de comprarlas a precio de mayoreo para que ustedes puedan tener y darle a mostrar a sus clientes chicas traten de man, la manera de sacarle ventaja a su demo porque la línea de Spira también pueden comprar por adelantado y con descuento verdad la caja A no dejen de pasarla porque está buenísima les trae las cuatro muestras principales del cuidado de la piel así que si usted está curiosa por conocer cómo funciona cada una, ahora es cuando compre su cajita para que las pueda probar todas, ¿verdad? Y esos son los demos que tenemos ahorita disponibles en campaña 25. Bueno, vamos a pasar al libro principal de la campaña, chicas, este, me encanta este, este libro. Eh, como ustedes saben, eh, viene por categorías, ¿verdad? Vamos a, a ir explorando por categoría el producto que viene por edición limitada. Mucha atención con esto, mis queridas amigas, porque son los productos que más, eh, más rápido se terminan. y Estos tienen una gran demanda, así que aprovechemos ahora de pedirlos porque vienen muy bonitos, pero rápido se terminan. Así que no queremos eh, que usted se quede sin él. Haga su lista, díganos qué va a querer y con mucho gusto se lo traemos este, hablándole a su representante más cercana. O también puede dejar un comentario, como le digo en este video para poder eh, hacerle entrega de su pedido. Vienen joyería, colecciones de pantuflas, usted puede matizarlas con su eh, pijama favorita, ¿verdad? Vienen unos suéteres preciosos, usted les puede, los puede combinar. Para una noche muy bonita de festejo. Bueno eso es lo que tenemos de edición limitada. Y también tenemos joyería. Esta no pueden dejar eh, que se termine. Y que usted no obtenga la que pidió. Porque está buenísima. Eh, puede quedar muy bien con su mejor amiga. verdad? Como se los había mencionado. Bueno también tenemos lo que es la moda. Que ya se los había mostrado. Y pues vamos a seguir explorando el catálogo. Para que usted vea que tenemos? Fragancias que usted no puede dejar pasar, fragancias que son clásicas que usted puede sugerirle a sus amistades, a sus compañeros de trabajo o a cualquier persona. Imagínense que son estas, estas fragancias que están viendo acá, son las que les enseñé en los folletines. Son a esas que le tienen que tomar ventaja porque en el otro folleto venían dos piezas por $10.50. Aquí vienen a $13.99. Siempre es bueno revisar los folletines porque vienen muchas más ofertas de lo que trae el libro regular de campaña, ¿verdad? Así que eso a mí me encanta que lo revisemos para que ustedes sepan, ¿verdad? También en el cuidado de la piel no nos puede faltar mencionar que vienen ofertas especiales, toda la línea New 23.99 cada una, el kit completo de cuatro productos por 52 dólares, está buenísimo, ese no pueden dejar que se agote, también tenemos la línea anti pollution donde ustedes pueden comprar tres de ellos por 39.99, así que imagínense, lleva los tres productos por este precio, está buenísimo, y más el descuento suyo de representante le conviene, porque así usted cuida su, eh, su piel con un régimen completo así que bueno la línea hydra fusion les trae dos productos iguales o diferentes por 38 dólares eso está perfecto el agua micelar con la mascarilla también vienen 2 por 20 así que eso es bueno de tomarle mucha pero mucha ventaja. Como les digo, toda la línea del cuidado de la piel viene a, a super precios, solamente en esta temporada. Así que aproveche de hacer su pedido, aproveche de llamar a la representante para que lleve su pedido y pues estar al día con todo lo nuevo que tiene Avon. También este, vamos a, a, a mostrarle que vienen en oferta las cremas para minimizar las estrías, reafirmarlas. La piel de las, de las piernas, verdad de lo que es la celulitis, eh, lo que es el contorno de los brazos. Vienen sus mascarillas también, todas vienen a, en oferta. Así que es de tomarles muchísima ventaja porque son cosas que no pueden ustedes dejar pasar. Los aceites 2x23, las cremas para el cuerpo 2x23. Así que esta oferta no deja dejar eh, que se le vaya porque usted que padece de piel reseca, le recomiendo la crema Moist Therapy. Esta crema le va a ayudar a eh, eh, humectar este, y recuperar. Eh, lo maltratado de su piel, la resequedad, verdad, esta se las recomiendo, eh, usted si es hombre, pues sabrá a qué me refiero, ya que está expuesto a más, eh, a más al ambiente, verdad, si trabaja afuera, también tenemos la crema para uso diario, esta crema también le humecta le protege, verdad, y tiene vitamina D, así que esa también se las recomiendo, y si usted tiene comezón en su piel, por resequedad o causada por eczema, esta es la crema que les recomiendo porque calma eh, lo que es la comezón en la piel, ¿verdad? Así que esta está muy buena, muy recomendada y si ustedes se fijan acá tiene su sello eh, que lo respalda, ¿verdad? Así que estas son las cremas que les recomiendo si padece de resequedad o eczema. Vamos a ver eh, una sonrisa sana y, y más bonita, aquí les tengo lo que son las pastas de dientes así que como pueden ver viene menta regular y viene la que trae carbón y esto lo que hace de diferencia es que aclara un poco más lo que son la, los dientes eh, especialmente si, si nos gusta tanto el café pues trata de eliminar un poco más lo que son las manchas causadas por eh, por el café ¿verdad? la bebida que eh, parece al café y también tenemos la nueva línea de productos que hemos estado pues promocionando todos estos días así que ya se las voy a mostrar las Bubble Bat aquí, tómenle mucha ventaja, vienen 2 por 13 dólares, está buenísima. Y el cuidado de la piel, chicas, aquí vienen los acondicionadores, el shampoo, el spray y el, y el suero. Ese está muy bueno, se los ofrecemos, está eh, a un super precio, eh, 25 el shampoo. 25 el suero, perdón, este, 15 el champú y el 15 el acondicionador. Si usted compra el juego completo, se, se le hace un precio de oferta para que usted logre comprarlos todos y los pruebe todos. Así que bueno, les voy a mostrar lo que es eh, todo el surtido del cuidado de los pies. Vienen todos a 2 por 10 dólares. Vienen lo que son los sueros a 2 por 12 dólares y es ahora cuando tienen que aprovechar esta es súper oferta y para los niños vienen precio de me lo llevo al precio más rebajado que nunca ha salido. Toda la línea este, de, que, de los niños, el hocus pocus y este, el gel de baño, el desenredador, todos vienen a un super precio Así que aprovechen antes de que se termine porque son ofertas que no salen todos los días. Para la moda usted tiene que sentirse súper orgullosa porque su compañía, eh, su propio negocio tiene estilos muy bonitos juveniles, donde usted puede lucirlos, puede venderlos y puede aumentar sus ganancias. También la joyería, tenemos eh, prendas finas y exclusivas, así que por favor revístenlo. Y los brasieres, chicas, vienen muy bonitos y también su línea espira, ¿verdad? Así que estas no pueden dejar eh, que se les olviden su pedido, porque en lo personal tenemos que cuidarnos por dentro y por fuera. Así que aquí llegó lo que, eh, lo que les estaba hablando de la nueva co eh, colaboración de la línea facial. Esta línea nos trae muchísimo producto exclusivo, fino y que yo sé que les va a gustar. Imagínense que todo el tiempo hemos buscado eh, lo, la, la, el, la base perfecta, la cantidad perfecta para que no quede demasiado cargado un maquillaje. Bueno, aquí tenemos maquillaje ligero elaborado 90% con ingredientes naturales. Esta está muy bonita, eh, como pueden ver, vienen en varios, en varios colores, verdad. Y ustedes pueden eh, tomarle mucha ventaja, ¿por qué? Por uno, por el precio; dos, por la calidad; y tres, porque eh, les va a encantar, verdad. Así que vienen en varios colores según el tono de su piel. Así que también aquí tenemos este, las bases líquidas, que esas siempre nosotros hemos sabido de que nos, estamos más acostumbradas, ¿verdad? A esta base también vienen varios colores. El precio está muy bueno, muy accesible y sobre todo muy fino, chicas. Se los recomiendo que lo utilicen. Y bueno, para que nos quede un maquillaje perfecto, les recomiendo las nuevas primers. Esto es para tonificar el color de la piel antes de aplicar el maquillaje. Así que como pueden ver, vienen varios, vienen cuatro, según eh, la necesidad de su piel, ¿verdad? Así que este producto, cada uno trae su descripción y, y trae cómo utilizarlo. No dejen de leerlo, traten la manera de ser curiosas, traten la manera de preguntar para qué y cómo y cuándo y cuánto costará, ¿verdad? Así que aquí tenemos también este eh, el rubor el líquido se está pero precioso la cajita muy bonita trae su aplicador por separado y bueno está muy bonito y también tenemos para resaltar el maquillaje chicas aquí tenemos esto eh, esto es un highlighter, eso es como para resaltar el maquillaje como les estaba diciendo. Les deja un acabado muy bonito, este, un brillo muy bonito en el maquillaje. Está pero precioso. No dejen, de, no dejen de ordenarlo en su pedido campaña 25. Y los super labiales, chicas, ya llegaron. Están los labiales cremosos y los labiales mate. Aquí usted elige cual, cual le gusta. Están pero muy bonitos, los colores muy suaves. Como puede ver, eh, no es algo exagerado. Y chicas, el sabor lo tiene muy bonito, eh, a veces uno cuando prueba un labial siempre se fija en eh, la textura, el sabor, está muy agradable, déjenme decirle, y pues no se van a arrepentir de comprarlo. Y los nuevos labiales que están causando sensación, pues ya llegaron también y son los labiales con punta cuadrada, así que estos están muy bonitos, fáciles de aplicar. Vienen en varios colores, como ustedes pueden ver. Los labios se ven preciosos, si ustedes se fijan. Así que yo les recomiendo que aunque sea uno, ordenen para que lo prueben. Este, y si ustedes les gusta, yo sé que lo van a poder vender. Así que también viene para el cuidado de la piel, chicas. Especialmente para los caballeros, eh, que también a ellos les gusta el cuidado de su piel. Y a veces por por timidez no preguntan, les recomiendo que, que, que ustedes eh, les hablen acerca de los nuevos tratamientos para la piel porque viene mucho, mucho para beneficio de las personas, ¿verdad? La limpieza no debe faltar, tenemos los wipes del Rice Water Bright. Esto está muy bueno porque ya vienen preparados con la cantidad adecuada para poder limpiar lo que es el resto del maquillaje o la suciedad acumulada durante el día. También tenemos el Rice Water Bright Cleanser, esto está muy bonito, eh, muy fácil de usar, muy agradable la textura, la sensación de limpieza elaborado con arroz chicas. Así que muchas veces nosotros no conocemos de qué están elaborados, esto está hecho a base de arroz. También tenemos la nueva crema antiedad más el aceite, la combinación de ellos les prometo que les va a gustar, yo ya lo probé y me ha encantado, de hecho es el que estoy usando. Y para terminar pues no dejen de revisar la caja A de esta campaña porque les trae cuatro productos pero muy bonitos un perfume para que usted lo cargue con usted, una barra de maquillaje para que usted la utilice y ande siempre preciosa con un, su color eh, bastante natural y también tenemos un delineador más un lip gloss, verdad, ese está muy bonito, todo por 10 dólares en una compra de 40, así que chicas qué les ha parecido esta campaña eh, número 25 la verdad yo estoy eh, enamorada verdad de, de todo lo que viene especialmente de los folletines verdad porque vienen muchas más ofertas y yo sé que los clientes también les va a gustar así que bueno espero que les haya gustado este video de la campaña el eh, número eh, número 25 porque realmente trae bastantes ofertas y yo sé que vamos a ser muy exitosas en las ventas. Si usted está buscando eh, crear un ingreso en esta época del año, pues ahora es cuando, porque a través de la venta, haciendo lo que le gusta, lo puede lograr. Así que gracias por ver este video, compártelo, no olvide darle like y espero que, que les guste eh, toda la mayoría de las ofertas. Las veo la siguiente campaña.